Estamos en Denia. Perfecto, el tonito, ¿eh? Ay, me gustan tus gafas, tío ¿Te gustan? De Mafia ¿A, ¿a dónde vamos, Lewis? ¿De Japón, a Martín? la Coba Tallada ¿Hay cuevas submarinas o no? Creo, Creo que sí Vale, perfecto Creo que sí. Día de exploración, nos vamos a buscar cuevas submarinas y no tan submarinas Nuestro guía es Lewis Él es el que sabe Y acompañando a los boyset Tenemos a su séquito, al entourage El tío bueno, Carlos La tía buena, Paula El amigo simpático Juan, con buenos bíceps Y Aaron Hola. La leyenda, informático, trader, el trader, de Juan. el trader de Juan El trader de Juan Seguimos con la exploración, a ver qué encontramos ¿Cómo es la situación Carlos? Me llaman Carlos por porque mira el ejercicio pero no que te hago Toma, pum, pum Sí, ¡Pum! No hay excusas Eso es, el que no entrenas porque no quiere, ¿no? El que no entrenas porque no quieres. Tenemos viento del litoral justamente hoy Hoy estaba bien para buceo Hacemos caso al experto ¿Cómo ves el camino, Paula? No estamos preparadas para no esperar para Es muy importante los agarres Todo tu equilibrio y peso dependen de ellos Atención a la escaladora profesional Hemos llegado a la primera cueva Y no sé si única, la verdad Bueno, por debajo seguro que hay más Bueno, graba para allá, para que vean cómo estamos El hueco de coba tallada Acompañadme a ver la cueva Oh Es amplia, eh Bueno, eh, Carlos nos está contando que es famoso en la parada del aeropuerto para, para, hacer, para hacer una foto Para hacer una foto y te vas a contar la experiencia Va, ¿cómo fue? Viene el tío con la mascarilla puesta y me dice, hostia, hostia, me mira así Y le digo, espérate, este tío igual lo conozco Y se, se baja la mascarilla y me dice, tío, tío, me dice, ¿tú eres el primo de la poichette? <risa> y le digo, no, el primo, no, le digo, bueno amigo Y me dice, joder, yo te veo, yo te veo, no sé qué Le doy ahí la mano, tal, salimos, no sé qué Y cuando estamos saliendo estaba con estos y puta a decir, la gente está fatal, eh. la gente está fatal, tío No me he dado cuenta Yo de que igual está viendo el vídeo, no digas <risa> que está fatal Pero si ya lo escuchó ver, Ya lo escuchó. ¿Ya te escuchó, ¿Ah, ya te escuchó? <risa> <risa> Bueno, pues pide disculpas públicamente entonces Así que te pido disculpas por lo que dije Chicos, eh, Pido disculpas por Carlos, que sepáis que le encantáis todos vosotros, ¿vale? Os quiere mucho y si Todas, lo veis, id a tales. saludarlo porque es muy amigable y muy gracioso Y muy inclusivo, entonces también Sí, ¿qué te faltó? ¿Por qué fuiste tan irrespetuoso con el pobre chaval? Me quería hacer el duro delante de mis amigos Hay veces que saca su rama, rompe el man, aquí la foto ¿Rompe el man? El puto Rampelman, ah. es igual. Hemos llegado a la coba tallada y, para nuestra sorpresa, están grabando una película, parece ser o algo parecido. Vamos a ver qué es lo que tienen entre manos aquí. Vamos a sumarnos. esto, Largo. Están de rodaje, como puedes ver. Sí. Ahora sabemos por qué se llama coba tallada, ¿no, Fortis? Está tallada por obras. No vamos a poder disfrutar de ese lado, solo podemos verlo desde aquí. Pero bueno, hay otras cuevas que se puedan bucear o no. Nuestro guía dice de para allá, para allá. A ver. Aquí tenemos todo el percal. Montado. Hemos venido en el peor día posible a la cueva llena sí, sí. de no gente Y esta es la situación Y se puede ver, aparte de un montón de gente currando, se puede ver porque se llama tallada Está cortada por el hombre y todo tiene como formas así cuadradas tallate en valenciano o en catalán significa cortado Dicho esto, nos vamos porque aquí no podemos estar, que están grabando Y por arriba parece que hay una salida Bueno, una salida, un agujero Bueno, sí, un agujero, vamos a ver qué hay por allí nos estamos adentrando en la cueva ¡Oh, Lewis, has traído luz! Hombre, siempre... Ya, tan previsor como nosotros <risa> Oye, está guapísimo esto ¿Qué es este agujero? Eh, Lewis, me da miedo Espérate, ¿no me puedo poner más cerca tuyo? Sí, Escucha, sí, porque me voy para abajo... Vas para abajo y no... Me en me un me momento... <risa> la wow. mira viene no no me de abajo No sé... Me haces dar una vuelta Lo bueno. que es que si hacéis <risa> sonidos muy fuertes una cueva se puede derrumbar? <risa> ¿Creéis que será verdad? <risa> si se mueren, tío, su culpa no vámonosla. ¿Qué pasa? Le está cogiendo la mano Paula a Carlos Pero yo le que... doy mi mano Porque Alex me deja sola? Yo no... Carlos Yo no hago nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ustedes dijeron que no eran novios? ¿Qué está pasando ¡Ay! aquí? ¿Cuántas veces dijeron ustedes que no eran novios? ¿Que eran amigos? Pues ya está Esto es lo que hay <risa> Que no corre, vuela, hijo Por eso queremos a Fortea Súper, es ¡Hostia! Pero, espera, espera, iluminada, a ver Es enorme esta cueva, ¿qué es esto? Y la gente que ha ido picando o algo. Está hallada. Está hecha por el hombre. Está Es que Lewis es inglés, chicos. No, pero es bastante grande, ¿eh? ¿Qué? Por abajo. Si te rompe la cueva, un desastre. Yo me falto para A ver, yo si encuentro agua ahora, no sé si me baño. Ay, empieza a ser pequeño, esto no me gusta. Bienvenidos a la cueva. No se me ocurrió nada. ¿Cuántos metros llevamos? O sí, sea, pero es enorme, tío. Podría hacerlo también, esto es increíble. Podría ir esto es increíble. Pimpo. No vaya a esto es increíble ¿Sabremos salir de aquí? Se sí, vi porque no a no se salir de aquí. Nos vamos a confundir dentro de nada, ¿eh? Yo Va. no voy. Vámonos, vámonos. Verás, sí. ven vale, vale, aquí al final. ¿Qué ¡No! Joder, de verdad, porque siempre me venden en estas cosas que yo no quiero. Va sí, pues sí. a ver. Tú chavales, empieza a ser complicado volver, ¿eh? Es el típico que de vuelta dice: Oye, sí, ¿qué era? Sí, ¿Por ahí o, o por ahí? Eh, ¿Qué pasadizo hemos cogido? Y bifurgaciones por todas partes y complicadísimo. Y cueva y túneles. Hay una flecha, hay una flecha, chicos, no te preocupes <risa> sabes que con Juan nos metimos en una cueva, creo que sabes tú. Y después a la vuelta os confundisteis, ¿no? Sí, sí. Confundimos. Hemos llegado al final. Vamos a intentar sí. salir. Supongo que no pasará nada, que saldremos. ¿Qué? Ahora, imagínate el tener que salir de la cueva así. ¡Buah! Te vuelves loco, ¿eh? Tú eres espelundante, ¿eh? Joder, que sí, es espelundante. ¿Hay gente? ¡Ah! Oh, llevamos 7 días aquí metidos Nos hemos cambiado, nos hemos puesto un bañador Porque vamos a atravesar por una zona de agua Para seguir explorando a ver si encontramos algo ¿Por qué hablas así de bajito? Porque han dicho acción los de la peli Y no quiero molestarlos vamos. Ya estamos fuera de la cueva Lewis dice que por allí hay cuevas submarinas Yo no sé si es verdad ¿Tú te fías, Juan? Yo sé que si hay cuevas submarinas vamos a tener que nadar un buen rato Sí Y estamos ya a finales de octubre, solo digo eso Hace un poco de frío Pero yo creo que el agua estará bien sí. eh, Vamos a pillar la GoPro y a meternos al agua Hemos llegado al spot aquí en Javea para comer, Qué café Del hermano de Lewis, mucha comida vegana y comida para omnívoros también. Graba el outfit de Alex, porfa. ¿Qué? Outfit de Alex. Qué café por si alguien no lo tenía claro. Mira por dentro de ahí, ¿eh? Mira qué bonito, chicos, no nos han pagado ni nada por deciros esto. Ya, pollo, es que ha es llegado la bebida, seguimos. vamos ah, a probarla. Bien. Smoothie de... Plátano, dátiles, leche Plátano. de almendras mantequilla y de mantequilla de cacahuete. Espectacular, hermano. Exquisito. Prueba el tuyo. <risa> mm. No está buenísimo. Es? Vamos ¿no? a venir para comer, chicos, que está ya buenísimo. ha probado el jackfruit? Es Es bueno. Yo voy a mezclar agua ¿Para? de con agua de Es wow. good. Good? bueno. Sí. ¿Bueno? Y para acabar, el postre. Uh. Mm. Yo no sé lo que es España, pero tú seguramente dirás que es de Estados Unidos Cambio y corto Hemos venido al skatepark A pasar la tarde Vamos a darle cañita, ¿listo? Dale, 3, 2, 1 Vamos Canta tanto Si me mira mientras canto ¿Sabes? Sí, me me que me así. Me <risa> Tonto Bien y tú me tienes loco Paula, me encantaría dejarte seguir cantando Pero cantas tan bien que creo que igual salta el copyright ah. Te <risa> reconoce como Etana Y nos salta el copyright Vale, vale Vamos a ver el atardecer vale, al borde del acantilado Y vamos a algún sitio, a algún acantilado por ahí Oye, Si me gusta. Pum, pam, pum, No pam, tengo el serismo, ¿eh? Pum, pum. Toma, como se suelta. Pum. Me está haciendo eso muy cerca, eh. Bueno, Carlos, te echaba de menos en el vlog. Buenas tardes, mi gente. Aquí estamos bailando. ¿Cómo lo estamos pasando, eh? ¿Cómo lo estamos pasando aquí? ¿Sabes lo que es decirle algo a toda esa gente que está estado echando de menos en la sección de comentarios cada vídeo y tú no estabas ahí? Eh, para sí, que, lo que, me... que no invitan lo suficiente a los vídeos y que por eso no salgo. si Yo querría salir, pero no me dejan. No me dejan, para que se a la clase de gente a la que seguís. Claro. Ah. Básicamente Monstruos, opresores no te, no te pongas nervioso, el polígrafo está detectando mentiras, ¿eh? ah, sí, sí, sí, estoy bien, estoy bien <ríe> No estoy nervioso sí, sí, bien. Decidlo, nosotros queremos que salgan cada vídeo, pero a veces se hace el duro Dice que si no le subimos el sueldo no quiere salir Ah, tengo mucho caché Que si tengo que editar muchas fotos, que mañana no puedo ir a Javier Dice que, que la amistad está muy bien, pero que él quiere ver dinero sobre la mesa El parné amigo, el parné aquí no se vive del aire Una parte para Héctor Aquí se paga Una parte para el editor ¿Es Héctor? ¿Quién es Héctor? El editor, el editor. ¿Quién tiene más importancia, más relevancia, un editor o, un, no elegir. o una estrella de cine? ¿Sin ánimo de lucro, ¿qué tú, ¿tú qué elegirías? ¿Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, ¿usted qué elegiría? ¿Un Ahí... editor o una estrella de cine? Yo no voy a mojar, no me voy a mojar porque no quiero ofender a nadie, pero vosotros decidís en los comentarios. ¿Para quién? va el partner? para Héctor o para Carlos? ¿Pobre sí. No para Héctor. Editando y sin cobrar. No tengas miedo, que vas a seguir cobrando, Carlos tú. Ya buscaremos algo, Carlos. De a la calle. ¿A ya buscaremos algo. ¿Cómo ha hecho hasta ahora vivir de la calle. De momento te etiquetamos en los vídeos y ya está, tío. Sí, está bien, está bien, ¿no? Seguirle para que o sea, valga mundo. la pena. Por el mundo Por siguiendo, Para que valga la pena ser 130 y pico mil de seguidores que tenéis en YouTube. Todo ahí ¿Quién se despide primero? Adiós Qué simpático oh, Buenas tardes Chicos, nos vemos fotos? la semana que viene No sabemos qué toca, pero varias cosas resumen rápido nuestra vida Se vienen cosas muy grandes como Better Dentro de muy poco Hype, hype, hype Se viene Better Se vienen más cosas, eso lo paso rápido, pero atentos eh, Conseguimos frenar el puerto de Fonsalía Que nunca lo dijimos por YouTube Ah, oh, es verdad Pero está frenado Hay algo más que hay que decir Empiezan viajes tochos también Y la última ¡Ok! E idea, quale idea? Yeah. Torerano yeah. sin pagare. Yeah. E idea, quale idea? C'è un cioccolatino. Okay. Kim of palaces and countries all around. It's time to wake up with the morning light, leaving all alone. Break away from all the sea lights, hiding in the dark cuz you don't belong way.